Vamos a ver los primeros pasos para crear un formulario. Empezamos por desplegar y crear un formulario de Google que nos abrirá una nueva pantalla. Como estamos desde un entorno de Google Apps tenemos la posibilidad de que ese formulario se conteste solamente por aquellas personas que forman parte de la institución. Si eliminamos esta condición, como es el caso, cualquiera podría contestarla, pero vemos que para marcar la segunda opción que sería recopilar automáticamente el nombre de usuario dentro de la institución que tiene Google Apps, nos obliga a que solamente puedan contestar quienes ya están ahí. Podríamos igualmente mostrar la barra de progreso en la parte inferior del formulario. Haciendo un clic sobre el nombre, podríamos cambiarlo por mi primer formulario, por ejemplo, Aquí está el título, podríamos poner una descripción y a continuación tendríamos que empezar a añadir las preguntas. Podríamos ir añadiendo las preguntas que son de texto, texto largo, tipo test, casillas de verificación que serían las de multiple choice, elegir de una lista que es otra forma de presentar las preguntas de tipo test, en escala donde tenemos una valoración, en cuadrícula que nos permite hacer una relación entre eh, columnas y filas para ir marcando de fecha y de hora Igualmente podríamos elegir ordenar las opciones aleatoriamente, por ejemplo vamos a ver la primera pregunta como es una tipo test, la primera opción va a ser sí, la segunda opción va a ser no, y le ponemos que ordene, en este caso de sí no, la ponemos no, vamos a hacer, utilizar orden aleatorio y vamos a decir que esa pregunta es obligatoria. Ok, ya tenemos la primera pregunta creada. Podríamos duplicar la pregunta o podríamos modificarla y decidir que en vez de ser de tipo test va a ser de tipo elegir de una lista, ¿Mm? Le decimos ok, vemos que al elegir una lista en el fondo lo que tenemos es las mismas opciones que si fuera una pregunta de tipo test podríamos añadir elementos son las preguntas básicas las preguntas más avanzadas, las que hemos dicho de escala, de cuadrícula, de fecha y de hora aquí están las básicas, texto, texto largo tipo test, multiple choice, casilla de verificación o elegir una de una lista y unas opciones de diseño que nos permitirían meter una encabezada de, sec de sección, hacer un salto de página cuando queremos que cuando la, la, la encuesta es demasiado larga, incluir una imagen o un video, por ejemplo, vamos a ver si buscamos un video sobre formularios de Google, nos va a buscar en YouTube y vemos un tutorial cómo crear un formulario de, de Google seleccionamos y nos va a cargar ese vídeo. Podríamos le decimos que OK y una vez que lo tenemos podemos modificar el orden arrastrándolo hemos visto que ahora hemos puesto el vídeo delante de la pregunta o podemos poner las preguntas por delante Lo último que nos quedaría sería en la zona inferior decidir si vamos a permitir que se muestre otra respuesta, si vamos a hacer un enlace público para que se puedan ver los resultados del formulario, lo cual puede estar bien cuando queremos hacer una encuesta de opinión y ver y que el usuario vea lo que opinan el resto de las personas que han contestado y podemos permitir que los encuestados editen las respuestas después de enviarlas. Bien, estas son las opciones, diríamos enviar formulario, y aquí podríamos enviar este formulario vía un enlace para compartir. Tendríamos la posibilidad de incrustar ese formulario con un código HTML para pegarlo en un blog, en un site eh, o en cualquier otro sitio que esté online. O bien publicarlo a través de Google+, de Facebook o de Twitter. O bien enviar el formulario por correo electrónico a una serie de personas. Si quiero ver cómo quedaría el formulario publicado, lo muestro y aquí tenemos, como hemos marcado que va a registrar y estoy registrado como usuario del Instituto Vélez, me permite y me dice que mi nombre va a quedar registrado como que he contestado esta pregunta. Si no me gusta el formulario o quiero añadir algo más, puedo volver a editarlo nuevamente el formulario. Y entre otras cosas puedo, por ejemplo, cambiarle el tema, que lo que nos permite cambiar la apariencia y ponerle, por ejemplo, el diseño básico. Este que tenemos, o vamos a utilizar el diseño, por ejemplo, este el de la fiesta de gatos. ¿Mm? Podríamos personalizar el diseño cambiando la imagen de encabezado, ajustándola al ancho, etcétera etcétera A partir de ahí, volvemos a los temas predeterminados... Vamos a cambiarlo por otro tema que puede ser este por aquí, por ejemplo, noche de juegos, aquí lo tenemos, cómo quedaría el formulario y lo más importante, ¿no? volvemos a editar el formulario, si queremos ver las respuestas podemos seleccionar el destino de las respuestas, a una nueva hoja de cálculo o a una nueva hoja en una hoja de cálculo ya existente, ya existe vamos a ver una nueva hoja de cálculo creamos la nueva hoja de cálculo y como hasta ahora nadie ha contestado el formulario vamos a ver que no tenemos ninguna respuesta qué ocurriría si alguien contesta el formulario, vamos a verlo publicado eh, si sí había oído hablar y quiero recibir una copia de mis respuestas en mi correo lo envío el formulario y como hemos marcado las opciones, puedo ver respuestas anteriores, puedo modificar mi respuesta o puedo enviar otra respuesta diferente. Vamos a ver, voy a modificar, ver, ver respuestas anteriores, solamente hay una respuesta que es la mía. ¿no? Modificar mi respuesta me permitiría, aquí sale mi formulario y podría cambiarlo. ¿no? O bien, voy a... a enviar otra respuesta diferente. He enviado un sí, voy a enviar un no. Vamos a ver ahora, a recibir, copia, bien, ya están enviadas. ¿Qué ocurriría para quien ha creado? Vemos que tiene dos respuestas y si yo le doy a ver las respuestas, me va a mostrar el resultado con la marca horaria, quién ha sido la persona, como vemos, la primera respuesta un sí, la segunda respuesta un no. Y ha sido la misma persona la que ha contestado dos veces y va ordenando por el eh, momento en el que se realizó eh, la, eh, la respuesta a la encuesta. Bien, esta sería una primera introducción a los formularios.